La primera eh, actividad que tuvimos fue este, una charla eh, muy honesta entre ambos, eh, donde quedó claro para qué, cuál era el objetivo para el que ella venía a estar con nosotros, que es este, trabajar en el Surtic, pero también eh, hablamos en el sentido de que la expectativa nuestra, y ella lo compartió, es que ella se lleve acá este, cosas que le interesen. Eh, acordamos que el... Centro del Trabajo de ellos Frutic es ayudarnos a hacer una actualización de toda la situación socioeconómica del sector frutícola, pero al mismo tiempo ir a la Estación Experimental y tener oportunidad de contactarse con eh, colegas nuestros para que vea otras cosas que hacemos en la Estación Experimental. Eh, y así lo estamos cumpliendo. ¿Cómo, cómo nos estamos organizando? Básicamente, eh, a la mañana campo recorridas, entrenamiento regional, frutic fundamentalmente, actualización de superficies y a la tarde estamos en la oficina, este, donde discutimos qué es lo que hicimos, este, ella estudia material bibliográfico que le dan a experimental, que le entregamos nosotros eh, y planificamos el trabajo de cada semana a la semana anterior. Bueno, la idea con la que está, por la que está Florencia acá es, de alguna manera, porque con eh, Mariel y con Gonzalo, que también están como, como tutores de, de Florencia, compartimos este mismo concepto, ¿no es cierto? Que si bien este, Florencia vino con un trabajo específico, ella acordándolo previamente con su tutor o, quien, o la persona con la cual ella deje a cargo en caso que tenga que ausentarse por X razón, este, eh, eh, convenimos que hoy era un momento oportuno ...para que Florencia se enterara en como una cuestión de formación general... ...de capacitación general, conocer en qué consiste el frutillo... ...entonces por eso es que Flor nos está acompañando ahora... ...y en este momento está haciendo el trabajo que hacemos con Gonzalo... ...con el seguimiento del frutillo. Yo creo que el Procaer es un, un, un instrumento eh, muy muy bueno... Este, ...creo que eh, digamos de parte nuestra muchas, elevadas... Este, nosotros tenemos que, que ayudarla a Julia y seguro que Julia con su experiencia habló de ella puntualmente porque es eh, con quien vamos a interactuar, tiene una muy buena capacitación en el tema de citicultura específicamente y seguramente nos vamos a enriquecer de este, las dos partes. Eh, eh, digamos, eh, compartir todo lo que estamos haciendo y ojalá, ojalá Julia sea. Este, una nueva compañera potencial futuro de trabajo en el INTA, en nuestra experimental o en otro lugar y también sea vehículo para difundir las cosas que estamos haciendo en nuestra estación experimental y las cosas que lleven el programa este, sean positivas o negativas, siempre con el espíritu de mejorarlo pero creo que Propagar es una herramienta muy buena para tener trabajar con una mano de obra capacitada y para que los chicos complementen lo que ven en la facultad con lo que ven en la parte práctica.